Buenos días. Soy alguien que pertenece a la cima. Alguien del que depende gente de poder. Financio las ideologías, religiones y guerras que instauran la sin razón en la sociedad. Lo más conveniente para que el dinero fluya a mi clase social. Es así como vivo de ti y canalizo tu dinero hacia mí. No trabajo. Nací para vivir de tu dinero. El que me das en forma de exenciones fiscales, trabajo de becario, trabajo gratis, ETTs, trabajo en prácticas, y bajada de salario para ser más competitivo, hacer a tu país grande y levantarlo. La ideología conservadora se está asentando en Europa y se reafirmará en el mundo entero con su impulsión por parte de Estados Unidos. Con una guerra en el horizonte. Las ideologías que a mí me convienen que tú tengas siempre terminan asumiéndolas las sociedades, pues cuajan en ellas con simples simplezas. Cuestión de unos pocos años, tiempo suficiente para no perjudicar a mis cuentas bancarias. Vivo de lujo las 24 horas. Con mis yates, masajistas, mujeres, drogas y lujos que tú me pagas. Esa es mi ideología. No tengo otra. Piensa de ver qué ideología tienes tú, seguro que es la que a mí me conviene me ayudas siempre. De diversas maneras. Entre algunas, pisando e insultando a tus iguales y a quienes luchan por tus derechos, sin tener dónde caerte muerto. De admirar a tu opresor. De votar a los gobernantes que mejor se disfrazan con la pasta que te roban. De esa pequeña empresa que no te da casi ni para comer, pero que te hace sentir grande sin serlo y pisar a un igual tuyo. De ese coche de segunda mano que tienes solo para aparentar, pero que no te da servicio y te quita de poder pagar la calefacción en invierno. De intentar ser quien nunca vas a ser. Del trabajar dignifica. De ese espejismo que te he instalado. Defendiendo fábricas de ignorantes, en forma de colegios privados, de curas o monjas o defendiendo las religiones. Todo ello fábricas de ignorantes inventadas por mí para canalizar más dinero hacia mí. Así es como vivo yo de ti. El narcotráfico es un elemento más que sirve para financiar las guerras y gobiernos que son serviles a mi bolsillo. Y es así como tú sigues siendo dócil a mí apoyando la prohibición a las drogas. Mi Dios es el dinero. Tu Dios es mi idea diseñada para ti, reforzada y apoyada en tu enfermedad, vulnerabilidad y miedos. Con la finalidad de canalizar más dinero hacia mi clase social en detrimento de tu bienestar y libertades. Así es como vivo yo de ti. Yo vivo en un año lo que tú en 700 si es que pudieses vivir algo en todos esos años. Y no me preocupa morir porque vivo todo lo que tengo que vivir. Yo tendré una muerte digna, que tú no tendrás. En una clínica con suicidio asistido de entre muchas más elecciones que tendré a mi disposición. Tú agonizarás en un hospital, asfixiándote durante semanas hasta que se quepare el corazón porque no te darán nada. Porque así lo ha dictado la religión. Así son las cosas y así te las cuento. No pierdo nada por ello.